Mapa calmado, ¿eh? Creo que ha sido el más calmado de todos ¡Uy! ¿Quién? como quién dice? ¡Antronics versus Machica! ¡No! ¡Antronics mata a Machica! ¡La quiebra! ¡A punto de perder a Antronics! también! ¡Quedó 49! ¡Gran pvp! ¡Gran pvp que tuvimos aquí, muchachos! ¡Ay! ¡No, güey! Yo no La maldición de la caída Bueno, al menos, al menos Al menos, al menos, pues, ni modo Así es la vida a veces Yo literal tuve tan mala suerte con las caídas que no me la creo.